Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Scarpel y Sonrecitas Parody. Y bueno, en este video eh, les traigo un gameplay de un juego que hacía bastante, que tenía ganas de subir, bueno, desde que salió hace poquito el mes pasado, en julio. Que estuve tratando de subirlo, pero nunca me daba el tiempo de... O sea, pero hacía bastante que no tenía tiempo de grabarlo. Y es, ni más ni menos, que como bueno, ya habrán visto el título, Multiversus. Este juego de... se ve que es PvP... De, de Warner Bros que está en en Steam y creo que está en Epic Games también, no me acuerdo pero nada, es un juego bastante muy, obviamente basado en, en Super Smash que la verdad que desde que lo vi, lo empecé a jugar, me encantó sinceramente, así que nada hoy vamos a ver, digamos ya jugué antes de empezar a grabar el video así que no serían mis primeras partidas del todo bueno, sí, pero vamos a ver mi experiencia, así que nada los dejo con el video y espero que les guste. Dale, dale. ojo Vamos que, vamos que hay, hay chance, loco. Buah. Dale bien. Oh. Mejor bueno Yo el sándwich no sé qué onda Buena Tengo que aprovechar el, el pie La mejora del pie Del pisotón No Buena No, le destrozamos el... Buena Vamos dañando de a poquito Hasta que sea demasiado frágil Para No, esquiva muerto No Que el timing que tengo para esquivar Es horrible Mi timing para esquivar es horrible Bien. Como esquiva, eh. A ver qué va. No. No. Aprende a esquivar. Bien. Pero a ver, ahora se complica un poco. se complica un poco. Se complica un poco por el tema del daño. No. Salta. Buena. Ay, casi. Bien. Que no se desgaste. No. No. Buena. Buena. Bien. está ganando el daño pero buena, vamos muy buena esa, me encantó me encantó concentración total después de empatar y manquear estuvo bueno 283 de daño Bastante bien. La Harley Quinn, uh, mira mejoras, bien. Bueno, yo las dos únicas dos que tengo. Las únicas dos que tengo las voy a usar. Ah, otro Yagi, de paso. A ver, los. Nivel 14, nivel 9, nivel 11, yo nivel 5. Ok. No sé qué mejoras tendrán ellos. Bueno. Si perdemos es porque ellos tenían mejo más mejoras. Así que... Dos contra dos, tranqui. Ué. Tranquil, dos contra dos. Dale. Esperando a que cargue. A ver, qué onda esto, eh. No, y yo como estúpido... No. No. No. No. Bien. Me concentro, me concentro, uy Un para nosotros No, no, no Era de esperarse Era de esperarse ya con el daño que tenía No, para No Buena, no Me confundí, no llega a ver bien No, pero... Pero, pero si, si. Si estoy tocando y no... No, porque me llega a pegar antes. O sea... Dale que están muy dañados. Buena. Vamos que por daño hay chance, dale. Buena. No, guarda No No No, esquiva muerto A ver Me cuesta esquivar a mí, eh No No, dale, que falta uno En cualquier momento me salgo disparado. Ah. No. Me llega la... Bien. Me salvé. Me salvé. Pude haber perdido, pero me salvé. Me salvé. Fue un quilombo igual, ¿eh? Fue un quilombo. Pero sí. Dale. Mismas mejoras contra LeBron James. Sí, ojalá. Sí, si la gano, o sea, ya estaría mejor de tres. Gané el anterior. Acá en un es que es un estadio, esto que es un escenario. Pero se ve lindo igual el lugar. Tengo que romper las paredes primero para tratar de sacarlo de encima con más facilidad el tipo del, del ring, del ring. Pero bien. Empecemos. Que alguien esté grabando esto. Obvio, yo lo estoy grabando, así que. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Buena. Pero, deja de... Pero... Dale, quiero... Aprende a esquivar, ¿eh? Aprende... Dale que Bien Buena Tengo que esquivarla Para que se vaya No La, la pelota El sándwich No, no, no, no, no, no. Me, me, me... me Me vas No No No tenía chance No tenía chance No tenía... No, no, no, que no me haga... No. Pero pegale, dale. Buena. No, no, no, no, no, no, que no. Que me... no puedo sacar el ultra instinto porque no me da el tiempo. No, me hago... Bien No Buena No No Bien Cuando saca la pelota es cuando. Bien. ¡Buena! ¡Qué buena! Esa me encantó. Buena. Es que no me daba el tiempo a sacar el ultra instinto porque el lugar era chiquito. Y. O sea, y no lo llegaba a tirar. No, no le llegó a tirar tan lejos y, Como para que me dé el tiempo A sacar el ultrintinto Para pegarle y hacerle más daño Pero Mira el daño que me hizo a mí Por Dios Tenía que estar constantemente encima de él Para evitar que me pegue Y no, podía, no me daba el tiempo Porque tardaba un montón Pero bueno, estuvo bueno Creo que otra mejora más No Sí Uh bueno, otra mejora, última defensa, ok Bastante bien Batman vs Superman Un poroto al lado de esto La verdadera lucha de titanes Ahora sí ¿Y dónde, dónde vamos a jugar? <ríe> ¿Qué es este lugarcito? ¿Una casa embrujada? No, no, va. no lleva a ver bien acá el, el nombre No lo lleva a ver bien Se ve lindo igual, eh Uh. Una casa embrujada vamos a hacer. Hay ataques que todavía... <ríe> Parece que será una buena pelea. ¿Para qué romper la pared? Bueno. No, nada ah, hizo re bien. ¿Dónde vas? ¡Lo vacíame! ¡Lo vacíame! Buena, pero ¿qué está haciendo? Tengo que esquivar las piñas Eso. ¡No! ¿Le pegué? ¡No! ¡No! Muy buena esa, me gustó Buena, no, no lo, no lo esquivé, qué burro, bien, vení para acá, bien, bien, casi. Bien. Muy, qué buena fue esa con la soga. Qué buena. El logro muy lindo, eh. Por Ahora se complica. Por la diferencia de daño y por la y por las paredes que se cayeron, los... el piso. No, ahora se complica por el tema del daño. Y por y por el piso que se cayó. Dale. Buena. ¡Esa! No, no, no, no, no. Dale, vení, vení, vení Te vas a caer, ¿eh? ¿Los pisos no suben de vuelta? No Te vas a caer No, no Estoy re débil Está bastante débil No estoy a nada, eh. A nada de que me. No, no, no, no, no, no, no, no. A este Batman es el más choto del mundo. No, esa, esa me cago. No, no ese golpe, ese golpe. No, no, no, no, no. No. Vamos. No. <ríe> no. Guarda. No. Pelea de mamertos, eh No No, no, a él A él lo favoreció El tema del daño Buena, Ahí lo favoreció Lo del daño, bien A él, sí, pero Yo respawneé con cero Y lo pude matar, vamos Bien, muy bien, me gustó uh, Me gustó bueno gente, hasta acá llegó el video, mi primer video de este hermoso juego, ya vamos a ver si sí, más adelante saco más videos, a mí me encantó sinceramente, pero nada, hasta acá llegó el videito. espero que les haya gustado, cuéntenme, comentenme en la pestaña comunidad, en la publicación donde tenga el link a este video, que la voy a publicar cuando lo suba, si les gustó el juego, si quieren que lo siga subiendo, ya que bueno, los comentarios del canal están desactivados todos los videos, ya saben, así que nada, no se olviden sin dejar su like acá abajo, compartir el vídeo con sus amigos, con sus amigos son quien quieren Síganme en Instagram que lo tienen en la descripción, ya lo saben. Y nada, en las tarjetas del vídeo también van a tener más vídeos del canal si son nuevos y, y les gusta el contenido del mismo. Háganse miembros del canal también que es muy accesible la membresía y tiene beneficios muy interesantes. Si son nuevos suscríbanse, ya saben. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver qué, qué, qué videito saco que puede haber en el próximo videito Así que nada, pero nos vemos. Los quiero mucho. Bye.